El cabello para mí significa versatilidad eh, y significa también el llevar trenzas ahora, llevar una parte de mi historia, ¿sí? de mi historia afro y de mis ancestros a cualquier sitio donde voy ¿sí? y más en el país donde estoy, donde en muchos sitios esa cultura afro ha sido invisibilizada. Entonces, una forma de mostrar una partecita de mi identidad cultural a las distintas personas, ¿sí? que también considero eh, que si llevo el, el cabello con afro o cualquier otro estilo, también puede mostrar una parte de mi identidad cultural, ¿sí? pero el llevar trenzas es un poco más diferente porque no se ve mucho y las personas no se atreven mucho a usarlas porque las consideran que no son propias del cabello de la mujer, ¿sí? entonces yo les muestro que sí son propias, que se hacen parte de nosotros y hacen parte de nuestra identidad.